porque yo lo que quería era dar a conocer poetas jóvenes desde que empezaron a escribir, es decir, desde las cosas que escribían en la edad de 15, 16 años, por pues la época de Lolita, ¿no? Esa es la, la metáfora. Y a la gente le cuesta mucho enseñar esos trabajos, porque es como, yo ya no soy esa persona, me avergüenza enseñar esto, no quiero enseñarlo, y sin embargo a mí me parece una cosa muy pura y muy um, imperfecta que me, que me encanta ver, ¿no? Es un, un poco un fetiche que yo y mi visión es que tras escuchar siempre que nuestra generación es crápula Y que no hacemos nada y que somos generación perdida y basura Esta es la contestación mía a que nosotros lo único que hacemos es sobrevivir En la mierda que nos han dejado otros ¿no? que no había llevado a cabo y entonces pues las últimas cosas que había estado haciendo era una revista que se llama Trasnochadas que se va convirtiendo en... va mutando todavía sigue en versión de prueba pero van saliendo cosas muy chulas hay mucha gente que colabora que me motiva mucho como escribe y, y que tenga interés por, por participar y me surgió la posibilidad de hacer el programa para Radio Almaina lo preparamos un poco en la asamblea, Alex también ha participado en la gestación del programa hay mucha gente que también ha aportado ideas pero que no ha podido venir hoy y vamos a desarrollar este piloto a sí, ver es, es, ¿qué, es, tal, es. ¿qué, tal, qué tal funciona. Quiero drogarme, pero me da miedo. Tengo miedo, así que leo sobre gente que se droga. Gente que se ha drogado y lo describe. Lo uso como una inyección sedante. Uso todo mi ingenio para sentir lo que sienten, para ser ellos, los envidio. Busco en Google, me fredona. Busco en Google, éxtasis. Éxtasis. Añado en Google. Efectos. Bebo. Me recreo en la absenta y retuerzo hasta su último efecto legalizado. Busco. Quiero encharcar estos efectos y, y bebérmelos en un vodka sabor frambuesa. Quiero sudarlo y hacer galletas de Navidad. Quiero invitar a mucha gente. A mucha gente a tomar el té, a comer mis galletitas de luz. Y que todos vomitemos y que nos riamos de lo ocurrido. Mis uñas rotas harán de nieve en el salón saldremos rodando por las ventanas. fuera? Los pinos nos recogerán las manos y haremos corros, dando saltitos alrededor de un juega verde absenta. Busco en Google, LSD. Busco en Google, alucinógenos. Me pregunto en qué alucinó mi padre antes de morir. Decido no buscarlo en Google. Busco en Google. Busco en Google. Busco en Google. Si no sueno es que no estoy. Hoy no respondo. Si no sueño, me baño en engaños. Añoro el cariño de un niño, a veces hasta llorar. La inocencia. No tiene precio y la roban. La frialdad está en el aire y hay que respirar. Intenté ahumar la crudeza, pero no hay cura. Quemaduras externas y sigo sangrando por dentro. <coughs> La simpatía se escondió, y casi pudre lo tierno, las piedras me pesan por poco, me hunden el cráneo en el pecho. Amor, gracia y desvergüenza de chaleco antibalas, salvavidas, siempre hay una salida. La distancia me hace apreciar lo cercano, lo demasiado pegado ya cansa, siéntate a pensar... Levanta la vista y sé amable, con lo que sientes me digo entre dientes y bailo con colores cálidos. Imagino lo pintable, pasión, ilusión, esperanza. La luz es la alegría en tu cara, me contagio de esa mirada tan clara. Se deshacen las penas, se dilatan las venas, circula la droga más dura, la dulzura más pura y sincera. Lo que de una sonrisa tu cuerpo genera. Vibro y borro tristezas. La locura más sana me llama. ¿Hablamos en braille? Sí, gracias. Y bueno, yo creo que voy a hacer el turno. Al siguiente. Esto es algo... Eh, como tú decías antes, no, esto es algo más inmaduro. Lo escribí, no lo escribí hace mucho, pero sí que lo escribí como escribía antes. Y me he dado cuenta de que soy una adulta, tristemente, ¿sabes? Y hay muchas cosas que no quiero perder y que me doy cuenta de que poco a poco las la voy perdiendo y me di cuenta en, en detalles muy tontos, muy... Y este fue uno de ellos y lo vi clarísimo. Y en el pasillo Verónica, Verónica, y en el baño otra vez ese señor con barba con una cicatriz grande mirándome desde el espejo, entre las velas, como en una extraña ceremonia para la que me estaban esperando lo peor no eran las imágenes, las visiones, lo peor eran las voces, las voces alegres, las risas en mitad de semejante espectáculo siniestro, los chillidos ausentes de los que vivían allí, si es que, si es que aquello existía y alguien por muy monstruo a tres cabezas pudiera vivir allí, horrible, sin Dios, sin sentido, como en un cuadro del bosco. De ahí cogí la manía de dormir con la puerta cerrada si la dejaba abierta tenía la opción de huir en caso de ataque repentino pero ya saben, el miedo paraliza además, mejor la oscuridad que la penumbra la puerta abierta siempre daba figuras sospechosas destellos fantasmagóricos y cosas que cambiaban de sitio la puerta abierta daba el pasillo de los mil posibles, de mis peores egos disfrazados de perritos y gatitos de peluche, mirando en, con sus ojos disecados desde el estante, debajo del crucifijo y justo al lado de la niña de Derrín. Así que la cerraba y la manta hasta arriba. De ahí aprendí a convivir con los peores espectros, con una imaginación extremadamente avanzada, de precisión láser, casi alienígena, y entablar conversación con cuasimodos y otros seres realmente ruines. La otra noche lo estuve pensando. Hace siglos que no me visitan. Lo estuve dando vuelta. ¿En qué punto del trayecto perdí este universo? Me dio pena verme adulta así, de repente, a la caverna de la imaginación rudimentaria. Y solo pude darle dos respuestas lógicas que justificaran mi pérdida. La certeza de que una lamparita bastaba para matar esos bichos, y la certeza de que los peores bichos actúan sin piedad y en plena luz del día. Y bueno, pues ya está, si esto no va. ¿Tú cómo te ves para intentar con la guitarra? Yo no tengo ni idea de guitarra, absolutamente. Ni. ¿Sí? ¿Te has tocado ¿No? Ya me gusta el. Déjame un poco, no si quieres. Buscaba que la vela, aunque normal, tuviera algún secreto más que un poco de luz tenue Casi me da una insolación porque anduve muchas horas paseando junto al mar para ver si así algo me inspiraba Tantas horas, tanto tiempo, si te fijas es muy repetitivo Quería que me invadiera otra vez, no sé por qué Una frenética eyección de Jesús y nunca escribí los que esperaba Ni los versos de la rama ni los del guante roto Ni siquiera un verso de niña. al cien Llegué a escribir y me sentaba concentrado Ante un papel en blanco, todo un ritual Mucho silencio, las luces bajas meter la pluma con metí cuidado en el tintero Y muy despacio soportar la punta en el papel Para ver la vida. Venga, intenta recordar esos paseos, por un poco de música suave, tiene que haber algo bonito. un tanto kilómetro de costa con la misma ola todo el tiempo. Inspírate, en algún verso perfecto de Machado, caminante en el camino, y después de un rato de silencio se hace camino al andar, otro silencio, removiendo un poco la memoria, sé que entonces sí que supe hacer cosas bonitas nunca, si lo único que había delante era solo un papel, saqué un trozo de verso que mereciera ser leído. Poetas. Poetas, no hay poesía Y si la hay, tendrá que ser de otra manera Un grito sordo, no es el grito sordo De un desesperado Si el grito es de un nuevo poeta que anda buscando inspiración Y las olas se embrujan, sí Pero convertir eso en poesía Es un proceso diferente Casi un ritual Ruido en la sombra Que tal vez cobre forma En el papel O se vaya en la siguiente ola No, no vengas con demagogia barata, no vengas con que si el político corrupto, ni que si el banquero estafador, y que si el banco que roba viviendas, hombre ya, que ya está bien, que siempre estás con lo mismo, que si la familia real y su presupuesto, que si roban el dinero público, que si el empresario favorecido, que si la hambre de los niños, que ya sabemos todo eso, hombre, déjalo ya. No me vengas con eso, vamos a lo importante, dime, dime, el paisano ese, el que tira la piedra de escaparate del banco ese, dime, ¿es o no es acaso un delincuente? <risa>